Que me, traiga, que me haya traído una púa, lo único que pido es que tenga una púa Porque las púas no las tengo boludo, las tengo que comprar eh. una Messi. Púa, ¡Messi! ¡Una púa, una púa! ¡Ey! Tengo un bajardo, un ¿Lo chumeaste un poquito? No amigo, así como me lo dio, lo subí al auto y... ¡Una púa, te pido una púa! Diego López Plá, ¿dónde...? Che, no quedó muy chisto, esto amigo, nada que ver Sí boludo, está muy bien. Mucha calidad, pa. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan Hola papis? No no, tengo... no, no empecé. Bueno, ahora un poquito, poquito. No tengo cuba, voy a tener que tocar full poquito, dedos. Un poquito, full un de dos, poquito dije, un la concha tu de tu vieja. Roll. Bueno, ¿cómo andan, ¿Cómo gente? Google. ¿Cómo andan che, ustedes? Che, muy lindo el setup, pero hay cortina. ¿No? ¿o? o no hay cortina? No, pero tenemos. Ah, no una hay cortina. Vamos a comprar una manera. Sí, buscamos una india. Escuchame, muy si muy no terminamos su burra en este viaje. No, su burra, la temporada 2 se cae. No, la viste, pero sos no la un pelotudo, no. No, no, amigo. No la vi, pero se no, cae. No, ya la... ¿Cómo, ¿Cómo ¿Vimos sabes? Junto a Cala, cargos, está, de... Vimos junto a los primeros capítulos. No, dale tiempo. Vimos junto los primeros capítulos y se cae. No, no, no. La vamos a ver. No, me no vino vos, sin vos, correa, no, no, no. no. Por favor, ¿cómo? Me vino sin correa. ¿Qué crees que haga, pelotudo? Sí la digo. No la puedo creer. ¿Qué crees que haga con que no te trajo? ¿Te picaste los bolsillos? ¿Revisaste todo? No hay nada, ver, ¿no? Me vino sin correa, me voy a cortar los dos huevos. No, sí, ya revisé. A mí es una paja, tenés que estar con la pierna arriba. Escuchando, bueno, pará. Eh, mañana compramos una correa. Che, sí, pero no hay nada. Tan... Ah, esto es una mesa, ¿verdad? Ah, hacer... Hace una banda que lo tiene Diego y no, y no, lo, no, lo, no lo usa. Encima no tengo púa. Eh, amigos, ¿no es boca? ¿Eh? ¿Tengo sí, debería haber ahí en la heladerita ahí. No es una guitarra, muchachos, es un bajo, ¿no ven? Que tiene cuatro cuerdas. Acá. Y que estoy tocando así. ¿Quién toca la guitarra así? Tu vieja. No, no hay coca. Hay cerveza. Sí, tiene que haber, amigos. Si compramos un montón, consejo. ¿Cómo te haces tú? ¿Qué se compró eso? La concha de tu vieja. Me la compró recién, a ver, la quiero saber. Ah, bien, bueno. Yo toca muchita, yo toca muchita. Me acuerdo de Oxford. ¿Qué? La marca Vape no. Mbappé? La de Mbappé, boludo. Yeah, Mirá, alegro. También le estaba robando ahí. La dije nada. No? Ah, hace mil años que no toco el bajo. El tarjeta, no me ah, boludo, pero ¿qué haces? No me tocó el bajo el Me tocó el bajo. Tocó ¿no el no, estoy en el stream, boludo. El de... ah, Estoy en stream, dice mm. Mm. Ah, puede que no llueve! Vale, Amigo, qué raro que está. Falta gente acá, ¿cómo? Me... Pero me compré una cosa, me tenés que instalar vos eh, eh, en Momo. ¿Qué te compraste? Pero no tenemos autiladora. Me compré esto, <risa> amigo. Me llega el amplificador mañana. Me compré esto, esto, deporte para la Para cobrarlo, oh, <risa> risa. amigo. Lo banearon a Bruno. ¿En dónde? ¿Por qué no se cierra? ¿Otra vez? Amigo, debe ser el tipo con más baneos en la historia de Twitch. ¿Y el segundo que es. Yo, <risa> o Fran, están parejos. Mm. Ahí está. No. Yo tengo uno o dos. Hola amigos, yo también te, ¿Te arreglé. ¿Eh? ¿De qué te porque te viene? Y yo a mí me banearon por mostrar una escena de una pelea en un supermercado chino real. O sea, vi, busqué nada, vos, mandaron no, un no, video no, de un supermercado chino que había gente. Me, me sacas, oh, Está muy bueno. Soporte de el Burespan para más confianza. No, eh, ah, está no, muy bien. bueno. Che, ¿por qué haces publicidad pelotudo que te pagan? No. Ah, bueno, tú cerró los en ese ahí. Che, ¿cómo vendría a ser el sistema? ¿Y si pones el pene? ¿Qué hará? Sí, yo mejor Pero vamos, si no pongo el pene hace ¿sí mucho que no pongo no. <risa> el eh, ah, Es posta. Voy a, voy a afinarlo y voy a despegar un poquito. Che,